lo extraño de esto, o sea, hay una entrada casi central al, al baño, directamente desde, desde la habitación, aquí está la cama, y aquí está la puerta corrediza para el baño, y dentro del baño está el guardarropa, lo que es altamente extraño, y ¿no? una caja fuerte. rarísimo que, que el ropa esté aquí. hacemos ¿No? la valija aquí. Es extrañísimo realmente. O sea, qué, qué comodidad. Da. Y aquí está el baño y aquí está la ducha, preparada por una mampara. Pero aquí donde está el inodoro y el bidé no hay puerta puerta no costaba nada poner una puerta aquí ¿no? no se puede ver y da mucha más privacidad teniendo en cuenta que aquí está todo el baño pileta ¿no? y la entrada a la habitación así que y hay otra puerta del baño allí muy raro aquí la, la el wet room la bañadera y luego la ducha aquí. Por lo que probé ayer, lo malo es que uno se ducha aquí, pero el agua queda, no, no se termina de escurrir nunca hacia la rejilla. Y queda el agua también ahí, uno no necesitaría entrar, pero, pero lo peor, definitivamente, es, eh, es que no haya una puerta en el baño.